Bolso, ah, no. otro, otro, otro, otro, otro, otro, Oye, dame el micrófono, que no voy a improvisar. Vamos si no a apagar. Ah, pero apagar entonces. Ay, mira, me voy a poner atrás, la verdad. ¿Me va el micrófono o le voy a apagar? Ya, la va a apagar. Oye que no. La va a apagar, eh. Oye, que ninguno de las dos. ¿Eh? Así no, que se hacen de hablar. No, no, que diga así de principio. está buscando que yo le rompa todo eso, No, No, no, tranquilo, eh. Oye, no, tiene que contestarte mejor. Claro, no, no, no, no. esa forma, amigo. oye, lo que lo que tengo, mira, no, que tengo, mira, lo que tengo, mira, lo ¿Eh? Oye, Vale Juan era un chamaquito que lo trajeron específicamente de San Juan de la Maguana a atender chinchorrito. Entonces, Casiete, el tiguerón, vivía sofocándolo. Vale Juan, eh, coño, es eh, campesino. Eh, vaina. Entonces, esa noche, llegó K7, en, en yo soy el que sabe. Eh, pome música, campesinito de mierda, vaina, aquello. Y Vale Juan tranquilo, diciéndole, oye, dame banda, que yo lo que estoy en trabajo y no soy una gente de nada. Ah, pues entonces casi te quería seguir pegando en Tigre, quizá con una nota bacana, esa noche. Y le dijo, oye, ¿qué es lo que es? ¿Te a dar una luz? Y el tipo dijo, no, te la voy dar yo a ti. ¡Wah! ¡Chin! ¡Chan! ¡Corre, corre! ¡Vale, Juan! ¡Vete, vete! Y ahí pasó el palé. Eh, la moraleja. Lo que está quieto se deja quieto no no no no no, no. no, no, no.